En esta sección de la clase vamos a indagar en la relación entre la resolución y el peso de un archivo. Para eso vamos a abrir en GIMP el archivo que se llama DocTIF y que está guardado en la, la carpeta con gráficos que ustedes han descargado para la clase de hoy. Este archivo DocTIF tiene un tamaño en píxeles de 396 x 600 píxeles. Le voy a dar abrir si ahora venimos a el menú imagen y elegimos tamaño de la impresión vamos a poder corroborar que está configurado con una resolución de 72 píxeles por pulgada configurado con esta resolución si acá seleccionamos pulgadas, podemos ver que el archivo se imprimiría con un tamaño de 5,5 x 8,333 pulgadas. Le voy a dar a aceptar y voy a guardar este archivo con otro nombre en una carpeta con, un, con mis trabajos. Para eso voy a venir a archivo y para guardar como desde Jim tenemos que elegir exportar como. Eh, no voy a guardar en la misma carpeta de gráficos, sino que voy a crear una carpeta nueva donde eh, yo decida guardar mis trabajos. Es decir, ustedes eligen en qué carpeta quieren guardar. Ahí le voy a decir crear. Le voy a escribir como nombre trabajo clase 7. Le voy a hacer clic acá. Y ahí entonces voy a poder guardar mi archivo. Perdón, no me la creo, le voy a dar de nuevo a carpeta, trabajo clase 7, ahí me lo ha creado al dar enter, trabajo clase 7, y voy a guardar mi archivo con el nombre perro, y en el nombre del archivo voy a incluir como dato la resolución con la que está configurado, perro 72 pptif bien, y ahí le voy a dar exportar. En esta pantalla por ahora no vamos a configurar nada y simplemente le voy a dar a exportar. Ahora vamos a repetir el procedimiento, voy a volver a imagen, voy a volver a tamaño de la impresión y voy a modificar la resolución. En lugar de 72 voy a configurar 300 puntos por pulgada. Fíjense que como esto está encadenado, al tipear aquí 300 automáticamente en la resolución en X se carga el mismo valor. Y automáticamente también se ha modificado el tamaño de la impresión. Si vuelvo a configurar en pulgadas, aquí me informa con qué tamaño de impresión se imprimiría este archivo configurado a 300 ppp. Le voy a dar a aceptar y voy a repetir el procedimiento dándole archivo, exportar como, voy a guardar en la misma carpeta de trabajo y ahora le voy a llamar perro. 300 ppp.tif y le voy a dar exportar y exportar y nuevamente voy a repetir el procedimiento y eh, voy a elegir tamaño de la impresión ahora voy a configurar la resolución a 600 ppp nuevamente se ha modificado el tamaño con el que se imprimiría le voy a dar a aceptar y voy a volver a guardar archivo exportar como y ahora voy a guardar perro 600 ppp y le voy a dar a exportar y exportar. Muy bien, ahora vamos a revisar los archivos que hemos guardado desde el sistema operativo. Aquí tengo en mi carpeta, trabajo clase 7, los tres archivos que guardé. Si yo lo toco con el segundo botón del mouse y le digo propiedades, desde aquí voy a poder ver cuánto pesa el archivo que guardé. Y si voy a la persiana detalles, voy a poder eh, chequear el tamaño en píxeles y también la resolución con la que está guardado. Con estas, estos datos que van a poder obtener de este modo, van a poder llenar la tabla y completar el trabajo de esta sección de la clase.